Na May I have died aquí no toca tierra, mi barco navega en cualquier atardecer, choca con tus ojos que ahora acaban de nacer. A tus, tus ojos y tus lágrimas son perlas destinadas. Pero no Yeah.